y que había por aquel entonces eh, un acuerdo suscrito entre Madrid Destino y la Junta Municipal del Distrito de Retiro, donde está ubicada la nave, que habilitaba la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas pudiéramos utilizar la nave. En 2019, tras las elecciones, cerró, pusieron un cartel de que estaba por obras y que iban a durar un año, y a día de hoy la nave sigue cerrada. Y nos enteramos por la prensa en el mes de octubre de que el Ayuntamiento de Madrid ha regalado la nave de Dao y Cibelarde al Teatro Real, aquí donde estamos. No es traición, es traición, no es una privatización encubierta de la totalidad de la nave de Dao y Cibel Arde para un único uso y gestionado por una entidad, la Fundación del Teatro Real que recibe patrocinios y fondos de, de múltiples donantes. ¿no? Además, recordemos que estamos en año electoral, lo de cortar cintas pues, es muy goloso y suculento. ¿no?